Hola, mi nombre es Soledad y vivo en Bogotá. Estoy vendiendo esta máquina por un peso, pero más que esta máquina, vendo la historia. De, con esta máquina va la historia de mi vida. Si quieres venir a escucharla, estás invitado.